¡Vamos, familia! Vamos a hacer una, un experimento para todos ustedes, muy fácil. Mira, vamos a llenar esto. Este vaso lo vamos a llenar con agua, como lo hace el de contando cosas que no tengo ni puta idea. Y vamos a hacer el experimento, pero como tendría que haber sido hecho. ¿Vale? Vamos a coger esto. Vamos a coger el plato. Un momento. Cogemos. Le damos la vuelta, así como si fuera un Y aún así se ha derramado un poco de, de metal líquido, pero ahora a esto añadirle eh, el transporte de vecina el niño rata tocando la primera contora y ahora que llega el padre a intentar arreglarla, más líquido que sale venga para cuando llega, ya se ha quemado todo tu consola finiquita os sigo sea, con más consejos sobre cómo no hacer el gilipollas demostrándole a los demás que es el metal líquido nos vemos eh, síganme para más consejos amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel espero que os haya gustado este ilustrativo vídeo de bricolaje bien hay unas cuantas cosas de las que tenemos que hablar y ya desmitificar ya de una vez por todas creo yo metal líquido que lejos de bueno lejos de ayudar da más problemas y diréis, ¿por qué no cambia Sony entonces el tema este? Bueno, tendría que cambiar eh, prácticamente todo. El ZOC, esa especie de piscinita que se supone que contiene el líquido, el eh, metal líquido, mejor dicho, y que lo tiene que contener en ese... Eh, ahí en el sandwich ocurre una serie de cosas bastante predecibles como por ejemplo que si está en posición vertical el líquido cae el líquido cae hacia abajo y te preguntarás ¿y qué es lo que pasa con la parte de arriba del CPU? ¿qué es lo que pasa con la parte de arriba de ese microchip? pues que arde arde pero es como el mismísimo infierno. Y se quema. Contra más arde, más se calienta. Por eso, eh, también, otro de los consejos a tomar en cuenta es no dejar nunca la consola en stand-by. ¡Qué bien! Digo yo, bueno, pero todos estos problemas... Eh, Alguien del servicio técnico de PlayStation eh, dirá algo, ¿no? O por lo menos le contestarán a, a este usuario de PlayStation 5, le Robby, por no dar sus datos, evidentemente, que dice PlayStation España me pregunta qué ha pasado con mi PlayStation 5. Les cuento el problema, vamos, esto se, hay más eh, de negociaciones aquí de yo te llamo, tú me llamas, bueno, ya luego ya a, a, para poder llegar hasta ahí y que te digan lo que lo que vais a escuchar, lo que vais a ver de hecho, es decir que se me ha roto la consola por dejarla en modo suspensión, no lo olviden nunca la dejen en modo suspensión ni mucho menos si está en posición vertical <coughs> y me contestan esta cheat esta mierda para eso ni, pre ni me preguntéis que he gastado 550 euros 550 euros es lo que le ha costado un eh, ni siquiera voy a decir hermoso pizapapeles pizza hay ¿eh? pizapapeles más bonito que eso pero vamos a ver el, el, el hilo porque de verdad eh, PlayStation España con sus santos bemoles le contesta lo siguiente, vamos a leerlo. De todas formas, muy mala experiencia a nivel de usuario con PlayStation 5. Me compro una consola rota, 550 euros. Esto me imagino que lo no estaba escribiendo él me compro una con una, eh, 550 euros me gasto con un pack la llevo al SAT y me la traen con el mismo problema llevo con la con playstation desde que tengo uso de razón desde la playstation one eso ya es playstation jamás me ha regalado nada siempre he confiado en la marca y esta generación me parece la peor sin duda, me trató y mal gestionado espero y deseo que me traigan una nueva consola, que no me devuelvan la misma, porque es ya para denunciarlo sí, tú solo y encima sin arreglar la vuelvo a enviar al SAT por segunda vez así que espero una buena gestión y respuesta por parte de Playstation España pero el trato que he tenido es de, ser de sinvergüenzas. Muy frustrado me siento y muy decepcionado. A lo que lo acompaña... Eh, lament... Aquí ya sí responde Play es dicho en España y dice Lamentamos que te sientas así. Esperemos que todo se solucione de manera satisfazo... satisfactoria, mágica, sin que tengamos que hacer nada. Os vengo a resumir un poco lo que lo que significa esto tocar el tema de lo, del metal líquido mmm, es tocar también el tema de Sony ¿eh? tocar el tema de de lo que de lo realmente nefasta que ha sido la uh, y precipitada lo hemos dicho muchas veces es una cosa muy precipitada para luego el resultado que ha, ha ofrecido podemos hacer cuentas de Excel las que queráis pero la realidad es que a día de hoy Sony ni siquiera pertenece a una de las grandes potencias en la economía en los primeros puestos de las 100 empresas más valiosas del mundo, por, y profesional, esto no es... De hecho, es que ni sale. Es que Sony no sale en la lista. No está en los, en los 100 empresas más... Eh, no, en la primera, Amazon. La segunda, Apple. La tercera, Microsoft. No Xbox, Microsoft. Google, Visa, Alibaba, Tencent, Facebook, McDonald's, eh, Mastercard, eh, la número 10. Que yo diga que haga ese pequeño hincapié entre la diferencia de Microsoft y Xbox. Eh, meramente por, por un poco de educación. Xbox es, tiene su propio ente. ¿En qué número está? Por cierto, lo tenemos en el... A ver que lo vea el sesen, número 65 está de la de la apuesta. Arriba de, de, de Xbox estaría Mercedes-Benz con 21.349.000 eh, Zara, ahí está Mancio Ortega. Eh, una especie del banco de China o algo así. Otro banco, el HDFC. Marcas como RBC, que no sé qué son, y Chase tampoco sé lo que es. La NTT tampoco. Didi. Ni idea. Eh, superando a Orange y eh, bueno por decir otras que están arriba mucho más arriba pues tendríamos a Coca-Cola por ejemplo lo tendríamos en el número 13 el número de, de, la, de la buena suerte IBM ahí eh IBM ahí en el número 14 qué bien bueno luego está Netflix que está en el número 26 Walmart eh, 27, Spectrum ¿ha vuelto Spectrum? no, esa broma ya la hice ayer esta broma ya la hice ayer, que estuve hablando con un amigo, y precisamente viendo esta, esta, esta lista que estamos viendo aquí, que como veis, eh, bueno, pues no, no hay más que decir. Es que... FedEx eh, Guillet, lo mejor para el hombre. Sí, claro. Eh, Adidas, joder. Siemens, DHL, ¿no es un...? La empresa de, de reparto. Eh, también Subway. Subway no es una marca de... De refresco. Creo. El Banco de China en el número 97. Por encima de la Com y Pepsi. Pepsi en el 99. Coca-Cola en el 13. Ya sabemos, ¿eh? Hay que decir una cosa. Tengo unas ganas enormes de ver la Sonic 2. Aquí vemos la portada con tiles, con... con Knuckles. El Jim Carrey nuevamente, que creo que dice que no va a hacer un... Una tercera parte, cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero um, una pequeña cosita sobre Sonic, el videojuego. El doctor Ekman, en un momento dado de la creación de este juego, fue considerado como, o sea, estaba orientado para ser, no el villano, sino el protagonista. Curioso, ¿verdad? El protagonista. Bueno, pues a ver cómo está la película, seguramente será su.. conociendo a Jim Carrey, pues imagínate. Dice el servicio técnico de PlayStation. Al usar ciertas aplicaciones y juegos puede que percibas que el lector de tu PlayStation 5 hace más ruido de lo habitual. Esto es normal y simplemente significa que está leyendo información del disco a una velocidad mayor para cargar todos los datos de forma más eficaz. No nos deis las gracias, por favor. Eh, y no os molestéis. Que esa es la traducción que deberíais de comprender. Y no comprendéis. Eh, aquí lo que te están diciendo es: no os preocupéis, todo es normal. Ya, pero suena como una turbina, ¿no? Es normal. Es normal. Es, normal? ¿Es la magia de Sony. Es la magia de Sony. Para ti, jugador. Si no escucharas el disco, ¿cómo sabrías que está funcionando? ¿Eh? Lo de Xbox siempre ahí engañando, haciéndolo todo mal para que nada suene y que quede todo así como si oh, si fuera de la NASA. Y, y le queda bien, lo hacen bien, vale, pero pero nosotros queremos que nuestros Blu-ray hagan mucho ruido y tú no no preguntes, tú no preguntes. Niño cabezón, padre cabezón, cállate, y si sí, en el caso de que, bueno, de que, de que por lo que sea tuvieras la consola en vertical y se derramara todo, como, como suele pasar a la gran mayoría de consolas, esto ya es un problema como para decir, basta ya Sony, de estafar a la gente. Basta ya de estafar a la gente. Una cosa es que haya eh, completos energúmenos que, por lo que sea, te rían la gracia y te digan lo que sea. A, a ese chaval de, de, del otro día, ¿no? Ayer, eh, con su madre, que había cumplido... Eh, en diciembre, entonces su, el regalo suyo era. Lo tenía que recibir en diciembre. Muy difícil. Sobre todo si es una PlayStation 5. Pero es que estamos ya en abril. Han pasado cinco meses y todavía el niño no tiene ni su, su PlayStation. Nos no parece un poco. Vamos a dejarnos de. de... Haterismo, ¿no? No, no os da un, no Como que no dices... Algo por dentro... Y que os dice... Joder... Esto es, una, esto es lo que están haciendo con esta gente. Es una... Son unos hijos de puta. Unos hijos de la gran puta. Todos. Desde PlayStation España... A PlayStation Japón... Yo no sé... En qué rumbo... Ni qué, cómo va a acabar esto. Porque... Esto, ahora mismo, se está haciendo noticia local, pero cuando en Estados Unidos todo el mundo diga que ahí es donde sí que se atreven a, a las macro denuncias, Sony va a tener un problema. Sony va a tener un problema muy gordo con el tema de las consolas. Porque no es normal, primero, que te vendan una consola que no tiene las mismas capacidades, te dicen que tiene 10 Teraflops, pero en realidad son 8, 8 y medio a veces. Y a veces menos de 8. Oscilando, ya son los conectores de HDMI que, bueno, nos han gastado mucho dinero. Y es verdad que la gente es un poco um, bruta, ¿vale? A la hora de eh, conectar eh, ciertos pues o yo no sé por qué, le dan por... Conectar, desconectar, conectar, desconectar, desconectar, pero lo hacen. No sé por qué, pero lo hacen. Ninguna parte de, de ella está bien construida. De hecho, la, la actualización de hardware que, han, que hicieron, la última, no han sustituido el metal líquido. ¿Por qué? Bueno, pues si vemos cómo es la placa, ¿eh? vemos cómo en la placa, veis no hay esto, por cierto. Esto es el vídeo de Sony. Esto es de Sony eh, en el que sale el japonés desmontando, el, por cierto, uno de los creadores de semejante porquería. Y ya veis ¿eh? en qué momento justo se derrama, además. el metal líquido tan fácil como moverlo y, y tal y diréis, y bueno, y eso negro que, eh, que hace así como una especie que lo encapsula, ¿para qué sirve? sirve para que supuestamente en el caso de que se derrame no se derrame eh, a otras partes que están alrededor como podéis ver y se cargue como hemos visto en las fotografías, el, el tema. Nambito contestó a Hoy te hablo de. Digo por referencia por lo como, como hemos hecho la entradilla de, de, de. Pues en, el tema de Hoy te hablo de que hemos hecho la entradilla. Eh, alguien le contestó. Eh, se llama Nambito y le contesta. Yo solo les puedo decir dos cosas. Una de las una de las 237 PlayStation 5 que mi equipo y yo hemos reparado a día de hoy, 177 han sido por sobrecaliento, sobrecalentamiento y al abrirlas el metal líquido no estaba donde se supone. Preguntamos si siempre son consolas que se colocaron en posición vertical. ¿Te queda claro? Hoy, hoy te hablo, hoy te cuento de. Hoy soy, el cuñado te habla, hoy de. Los cuñados ya sabemos que arreglar, de arreglar poco. Si, si veis el vídeo entero, ver, ver el vídeo entero, por favor, ver el vídeo entero. Para que veáis, mirad cómo se está. Pero sobre todo la cara de ese hombre. O sea, la cara de ese hombre es de, eh, y tú que has estudiado matemáticas durante 40 años. ¿De qué te ha servido todo este trabajo? Me voy a hacer ahora mismo hablar aquí. Mi, mi mujer no me, no sé, lo veo, de, de, el, arm, el alma de este hombre está, está, muerto, está muerto por dentro, el pobre. Lo, Sony lo, la, le ha succionado el alma, ...de una manera... ...que por favor... ...vete el vídeo... ...porque es que no tiene desperdicio... ...vale que a lo mejor no aguantes todo el vídeo... ...porque todo el vídeo es con la misma cara... ...o sea esa cara de... de circunstancia... ...esa cara de de, de... ...de trágame tierra... ...o yo qué sé... ...pero bueno... Eh... O sea, ...es la cara que pondría cualquiera... ...de nosotros... Si tuviéramos que hacer ese trabajo, fijaos ahí, con, con cinco herramientas, cinco herramientas, ¿eh? no, ni una ni dos ni tres, cinco herramientas, para desmontarlo todo. Es, es un fracaso lo de PlayStation 5, como digo, necesita una... una eh, tienen que cambiarlo todo, porque esto, lo importante, ¿no? Es lo que es esa especie de piscinita ahora eh, si quieren cambiarlo por otra cosa por lo que he podido hablar con, con personas que realmente saben pues tendrían que cambiar totalmente eso y eso les cuesta mucho dinero pero es que no hubo nadie que testeó la consola en vertical estuviste todo el rato poniéndola en horizontal como si fuera una de eh, como si fuera una, una consola de, de estas de desarrollo y entonces no, no, nadie se pensó en eh, oye, si esto es metal líquido no sé, alguien eh, ¿por qué no la ponéis en vertical? ¿qué ocurre? porque luego llega y lo vende como si que se puede poner en vertical pero lo habéis comprobado lo habéis comprobado, no, ¿verdad? Aunque ya me la comenté, ah, él ha comentado ya que eh, por lo que sé, que, ah. que le encanta Playstation, todas las consolas en verdad, porque como, como no tiene un trabajo que no le ayude a, a tener todas las consolas hasta que no ¿verdad? pero eh, eh, le, le encanta. O sea, que no, que el problema no es que él sea un hater, porque aquí todos lo tomamos, bueno, todos, lo, todos los que ya sabemos lo toman de una manera eh, muy personal, ¿no? Y entonces cuando alguien que es un técnico, que está recibiendo tus consolas rotas, eh, porque al final te tienes que callar la boca cuando se te rompe la tuya y tienes que pasar por todo lo que te, tiene que pasar esta gente que si el, el, el asistente técnico de Playstation ni te coge, y si te responde es para decirte, bueno, ojalá que se arregle pronto, tengas buena suerte en la vida. Bendiciones. Chao. Qué triste, qué triste. Es, es, es triste ver como de una manera tan flagrante, eh, son tan aparte de estafadores y todo eso, o sea, que tengan encima de todo esa inquina, esa maldad, para con sus usuarios, los pocos que le queden, o, o los muchos que le queden, da igual, pero esto es la manera que tiene Sony de tratar a su gente. Esta es la manera que tiene de tratarla, de ¿no? decirle que poco menos que arregla. lamentamos que te sientas así esperamos que todo se solucione de manera satisfactoria hasta luego después de 15 meses pues claro después de 15 meses con la consola teniendo un año de garantía ya puedes decir tú todo lo que quieras ahora te vas a convertir en pro consumidor como los Xboxes no tú has aceptado el, eh, esto has aceptado que Playstation te trate así que eh, te engañe que te etcétera. mira, se ha derramado pero no vieron lo que podía no intuyeron que eso era eh, muy peligroso que le podrías romper y destrozar toda la consola entera y que, te lo, y que los propios que te lo están vendiendo no saben ni, ni, ni que no se puede poner en vertical y entonces te dice no, ponlo en vertical o en horizontal no, porque ahora si se te rompe después de ya que ha pasado 15 meses ya no tienes garantía ya tienes que comprar otra consola o mandar a alguien que la arregle. Y vais a estar continuamente con el problema... ...de el metal líquido. Te lo pongan bien... ...si te lo ponen bien durará más. Evidentemente... Eh, ...si ya tú le das un uso... Eh, ...lo zarandeas como he hecho yo con el vaso... ...o haces una cosa así... ...una barbaridad... ...con tu consola pues... Tendrá más posibilidades de que se derrame, evidentemente, ¿no? Entonces el consejo es ni la toques. A esa cosa ni la toques. Ya la has comprado, ya, ya, no puedes, ya no puedes dar marcha atrás, así que déjala en horizontal y ni la toques. Ni la toques. Por cierto, no ha tardado ni un día en que los propios chinos te vendan Ahora un soporte diferente, así muy cool, con lucecitas y cositas así, para que la, poda, la, la podáis poner en horizontal. Vamos, o sea, es, es. Yo no sé quién se está ¿Quién se está riendo de ustedes? Yo me estoy riendo de la situación. Pero es que hay gente que parece que se están riendo li, literalmente del usuario de Sony. Y estoy hablando de la prensa. Estoy hablando, pero sobre todo, no de la prensa, la prensa son unos, unos intermedios, unos, unas ratas de, de cloaca, así de claro, todos, ratas de cloaca. Bueno, y otra vez, otra vez, otra vez tenemos a Konami, otra vez a Konami. Pero es que ustedes no aprendéis, ¿eh? No, ustedes no aprendéis, ¿no? Hobby Consolas, Blue Box, abandone, afirma haber contactado con Konami, editora de Silent Hill, Hobby Consolas, ¿eh? estamos hablando de ARK, que se supone que eh, son eh, periodistas, eh, son prensa, mira, todo, todo un... Mira, no voy a aceptar ni las, cu... las cookies, mira... Vaya tela que todavía siga el tema de abandone. Yo pienso que hay gente que, que realmente mmm, la fuerza de la prensa, la fuerza eh, que decimos que siempre, eh, siempre ha sido considerada como una el otro poder, no solamente el poder ejecutivo, el que tenga el presidente, el poder legislativo, ¿no? Está también el poder de la prensa. Y el poder de la prensa, aunque parezca que no, es muy fuerte. Por eso, dos días que lleva siendo Konami tendencia. Por un posible Silent Hill, porque ayer fue lo de los 35 años de... de del Metal Gear Zoli, eh, pues mira, lo siento pero es que coincidía, y yo estaba preparando el vídeo realmente ayer eh, y, lo, y he tenido que volver a hacerlo todo desde el principio hoy porque veo que hay cosas nuevas y cosas de esto que decir, pero ayer fue el Día Internacional del Autismo y yo, para terminar este vídeo eh, que Quería empezar el vídeo de ayer de esta misma manera, pero bueno, como estamos hablando de una cosa seria, tampoco creo que os vayáis a ninguno a, a deprimir, simplemente mandar un, un fuerte abrazo a todas aquellas personas que, como digo, pues tienen que cuidar o trabajan cuidando a personas que tienen autismo o otro tipo de dificultades y... Desearles mucho mucha fuerza y mucho ánimo aquí desde un, humul, desde un humilde <ríe> canal, pero bueno, pero por lo menos acordarnos. Fue ayer, eh, precisamente el día 2 de abril, el día internacional, como digo, del autismo. Bien, amigos, eh, quiero eh, ya terminar, pues, invitándonos al próximo vídeo, que será dentro de poco. Y bueno, pues nada, pues eh, lo dicho. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos y a todas y disfrutar de los videojuegos, por supuesto. Eh, si podéis, porque hay eh, sistemas en los que cada vez es más difícil, por no decir imposible. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Toxic Game Channel. Con ustedes el vengador tóxico.